Que, que tuvimos que despedir al 80% de la plantilla Y no hay cosa más jodida Que despedir a gente que sabes Que funciona de puta madre Que es buena, que cree en la empresa Pero es que ni se enfadaron, dijeron ¿Qué hacemos? Es que no nos podéis Mantener, o sea, no, no, no, no pasa nada oigo Que no se va mal, porque Con fronteras cerradas, ¿cómo lo gestionamos? Entonces, eh, ese momento Fue súper duro, ahí Lanzadera creyó En nosotros y nos metió en Lanzadera Que nos dieron, nos dieron 200K 200 eh, para eh, deuda convertible, que luego se acabó convirtiendo, que ahora estamos en Angels, o sea, somos invertidos ya de, de Angels, pero fue como la entrada de lanzadera. Y a mí la verdad es que también, en cuanto a profesional, el poder entrar ahí con más startups, momento COVID, nos ayudó mucho a, oye, replegarnos, levantar pasta como sea, pasar por este bache, que, que, que luego va a, haber, va a haber mucho crecimiento, pero han sido dos años, ¿eh? Bienvenida, bienvenido, Corti al habla. Y hoy tengo conmigo a Goico Llobet, cofundador de GrowPro, una plataforma de experiencias educativas internacionales que espera este año llegar o superar los 20 millones de facturación, que me parece una absoluta pasada. Están en, no sé si 15 países, medio mundo lo tienen colonizado y no paran. Bienvenido, Goico. Buenas, ¿qué tal, Corti? ¿Todo bien, qué? Gracias por invitarme. Me apetecía, apetecía. Gracias a ti por pasarte aquí. Aparte, me acabas de decir que acabas de... Recién aterrizado ayer de, de cine, casi no has podido ni descansar, pero estás aquí grabando como un campeón. Hombre, Hoy a las 3 de la mañana estaba con los ojos como platos. El clásico jet lag, pero bueno, ya estoy acostumbrado. O sea, 100 veces este viaje. Claro. 100 veces... La, la primera creo que fue allá por, por 2012, ¿no? O más no, o menos... Tío. Claro, sí, sí. Que, que, porque tú eras informático, yo también soy informático, también sí, sí. Es, empecé como desarrollador eh, y he visto tu historia, tú empezaste programando, pero, pero más o menos rápido tú dijiste, oye, yo me voy a Australia 2012 y a empezar ahí una nueva vida. ¿Cómo fue ese, ese momento? A ver, el, estaba en el momento pre, ¿no? Cuando estás trabajando, estaba trabajando en informático, como bien has dicho, estaba haciendo temas de Business Intelligence, ¿vale? Para una consultora. Y el momento pre de salir fue de que yo veía que en mi vida tenía una monotonía que me aburría todos los días lo mismo tal. Y dije, tío, el mundo es gigante, yo quiero conocer, quiero descubrir. Y fue en ese momento en el que dije, tío, a la mierda. Vendí mi coche, vendí mi moto, hablé con mis padres, me voy a buscarle a emprender. La gente me decía que estaba como una cabra. Con... Aparte, la, la, la frase es siempre la misma, ¿eh? Con la que está cayendo, ¿no? Tienes un claro. trabajo fijo, te pagan bien, todo está, ya. Y dije, pero da igual. Entonces, fue cuando... Corté con todo, si sí, el mejor amigo, él me dijo, bella, que ya acudo en cinco meses o cuatro meses y apareces en la otra punta del planeta siendo emprendedor. Y mi pregunta es, ¿qué es ser emprendedor? ¿no? Te levantas por la mañana en Melbourne, he vendido el coche, la moto, lloviendo, compartiendo cama con tu primo y, hostia, ¿qué, qué, qué es emprender? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Y eso fue un poco los, el, el shock inicial de ir a emprender a la otra punta del, del mundo, claro. Claro, porque claro tú, tú cuando ya amaneces como quien dice ahí en Australia, ¿qué, qué, qué haces? ¿no? Porque claro, no conoces a nadie, entiendo que no conocen ni la cultura, ni, oh. ni, ni, ni sabrían lo que se cobra ahí, porque es un mundo totalmente distinto. Bueno, No sabían hacerme el papelito para trabajar, que es el Tax File Number, que es lo más básico, ¿sabes? Pero a ver, emprender fuera de tu país para mí tiene pros y cons. ¿eh? Por ejemplo, pros es que te abstraes de todo. Yo empecé y llegué un martes, el jueves estaba fregando platos, vendí sangrías, paellas, clases de español, carreras de galgos, trabajé en el barco yo, te, tíos de, de dishwasher, o sea, eh, mil cosas, ¿sabes? Y eh, hice y entonces es bueno que llegas ahí y te abstraes. Entonces aquí en España todo el mundo te pregunta cómo te va, cómo te va y estás en un mundo como una zona de confort que para contactos y todas esas cosas es bueno. Oye, un abogado, un no sé qué. Pero luego yo me abstraje en Australia de todo y, y me focalicé en, en, en lo que era emprender. Y, y, y mi día de día era, primero a por la, a por la mañana, nos íbamos a la biblioteca y, y empezar a pensar ideas, desarrollando una, otra. Primero fue el pádel, eh, que no funcionó. Luego montamos un negocio de importación y nos confiscaron la comida en aduanas, todas las, todas las esto. Entonces, fue una experiencia eh, divertida, dura, dura. También te digo que pasar esa trabajando en consultoría con tu cochecito, tu viaje, tu esto, lo otro, todo muy bien y llegar ahí a fregar platos, a compartir cuarto, bueno, a compartir casi cuarto, cuarto, ¿eh? O sea, yo y al lado una persona dormido cada noche, poca intimidad. Entonces, eh, fue duro, pero para mí es el fundamento de lo que hoy es GrowPro, no son las bases de cómo creamos esto y cómo, cómo emprendimos. Claro. ¿Cu cu ¿Cuándo llegáis a un poco ya a la idea, ¿no? Después de ese periplo probando cosas y, y aprendiendo mucho, ¿no? Por ese camino, ¿cuándo llegáis un poco al germen de la idea de GrowPro? Pues, pues tío, lo vivimos ahí, ¿no? Porque yo estaba en el día a día Iba, pues lo que te he dicho, a mil caterings, trabajaba en mil sitios y veía que habían muchísimos estudiantes que todos habían pasado por la fase que yo había pasado, ¿no? De llegar, estar solo, no conocer a gente, eh, dónde se encuentra trabajo, cómo se hace el tax file number, qué banco me hago. Y había una comunidad enorme de estudiantes, pero veíamos que no había ningún soporte. El soporte que ellos recibían o que recibíamos era en el origen. Y luego cuando llegabas ahí, suerte. Pues yo siempre digo lo mismo. Eh, nuestro palo del chupachu fue, vamos a hacerlo a la inversa, vamos a empezar a montar la, la, la, la, la, el, el, la tienda en Australia y vamos a recibir a los estudiantes, a hacer eventos y generar esa comunidad, que es lo que nos permitió crecer de forma orgánica a un 100% anual, porque no olvidemos que Groupers empezó con 500 euros, fue el capital inicial, y hasta 2019 que hicimos la ronda, ni créditos con bancos, ni inversores, eh, crecimiento totalmente orgánico, Bootstrap y llegamos a facturar 7,5 millones de euros, con esos 500 euros iniciales, que oye, reinvirtiendo y viviendo. que primer año y medio no. no cobramos, yo me acuerdo perfectamente, el primer año, el primer año de Grow de Growpro, que fue el mismo día que dejé Zara, yo el día que dejé de trabajar en Zara, me recuerdo con Pablo, ¡Yeah! abrazo fuerte tal, los dos, mega motivados, no más Zara, y, y ojo que yo te lo digo, que a Mancio Ortega le estaré siempre agradecido, que me permitió es, emprender, y a la vez trabajar y, y, y pagar la fiesta ¿no? de lo que es vivir en un país tan caro como Australia. Claro. Eh, y ahí creéis la compañía, lo he dicho, ¿no? con 500 euros, eh, ¿pero la compañía es eh, australiana? o Era, o ¿era australiana, claro. de acuerdo, que era y, pero luego cuando ya entramos en lanzadera y como teníamos sociedades en diferentes países, en Nueva Zelanda, Australia, Canadá, montamos un holding en España y de el holding cuelgan las diferentes sociedades en los diferentes países. Vale, porque ya por curiosidad, ¿cómo es montar claro. una empresa en Australia? Porque claro, en España ya tirao. sabemos que es un dolor. Tirao, tirao. Escucha, y lo de autónomo, Uf, es que me pongo nervioso solo de pensarlo. Tirao, <risa> y, y, y para trabajar de autónomo, tú te haces autónomo en Australia, te lo juro, te vienes conmigo y te haces autónomo en 15 minutos. Claro. Tú no facturas, no pagas. Sí, este cabrón está empezando, ¿cómo voy a hacerle pagar un impuesto mensual por ser autónomo? Facturas más de creo que son, me voy a inventar el número, eh, pero va por ahí. 15k, a partir de ahí ya Empiezas a pagar, pero un autónomo Que no le llega ni a los 15k o un autónomo Que está con la idea que no factura aún No paga, no paga Y la Australia también, en Australia eh, la empresa Rapidísimo es, es. Son súper son, eh, son Flexibles a la hora de hacer las cosas Son un poco burocráticos Por ejemplo, tontería, vas a tráfico a comprarte una moto Yo la primera moto que me compro en Australia Que cada vez que hoy me compro una la vendo porque es todo súper rápido Llegué, papelito un papel que había firmado un tío que me vendía la moto, en 15 mins la moto había cambiado de nombre. Y yo le decía a la tía, pero una pregunta, ¿no me tengo que ir a la ventanilla C de la ventanilla C, a la D, de la D, a la H, de la H? It's done, it's done. Y yo, it can't be done. Y yo, no, que no puede ser. Aquí me falta algo. Dale, digo. Y, y, y ¿ves? para eso es todo súper, muy rápido. Las cosas ah, pasan muy rápido. Nada, hay, hay mucho que tenemos que aprender. Pues bueno, pues ahí estáis, ¿no? En un momento determinado, Australia, montáis la, la compañía. Lo que dices tú, os focalizáis en, en, en esa gente que ya está, estudiantes que están en, en Australia y con el mismo problema que tenéis vosotros: que es, oye, llego ahí y. y, y... Y me encuentro en el vacío absoluto y encima en un país distinto. ¿Y eh, cuál es el GrowPro al principio qué vendía? Es decir, teníais cómo hacía dinero, ¿no? ¿Cómo era es un poco el planteamiento del negocio en fase inicial? El negocio es muy sencillo de, de GrowPro. Al final, nosotros hacemos de puente entre un estudiante que quiere vivir una experiencia. Te cuento al principio, ¿vale? Lo que eran uh -huh. españoles que querían vivir una experiencia en Australia. Ellos se ponían en contacto con nosotros y de forma manual, que es lo que hemos cambiado ahora para hacer una plataforma, les hacíamos los trámites. A ver, ¿dónde quieres estudiar, Corti? Pues sydney tiene tienes escuela ELC, IH y Mega. Pam, pam, esto, esto. Luego, el visado. Todo el proceso del visado le hacíamos uh -huh. y todos los trámites con la escuela. Y cuando llegaba a destino, que es lo que nos diferenciaba, trabajábamos y hemos invertido mucho en lo que es la comunidad, ¿no? pues todos los eventos, el workshop para encontrar trabajo, la welcome session, el arrival pack, eh, hacemos luego una quedada con un torneo de fútbol, otro día salimos de fiesta, otro día vamos a recoger basura a la playa. Y entonces la gente que llegaba, o sea, mi visión al final aquí siempre era la misma, ¿no? La comunidad por y para la comunidad. Tú llevas un mes y medio, Corti, yo acabo de llegar, me estoy tomando contigo una birra en Bronte Beach, ¿vale? Y tu tío, venga, oigo, tranquilo, porque en mi restaurante buscan dishwashers o en mi edificio se va un francés que alquila el cuarto... Y entre nosotros, ayudarnos. Y la gente, eso lo ha valorado. Porque decía, ostras, Growpro, que cuando llego a la otra punta del planeta, está aquí a mi lado, que es cuando de verdad empiezan los problemas. Porque si yo no tengo ni idea de inglés, y llego y voy a una welcome, en la que me explican todo, sencillo, español, me acompañan al banco, es un soft landing. Luego van a un evento, se empiezan a soltar, van luego a una fiesta que ya hay extranjeros, hablan inglés, y empieza a girar la rueda. Y mucha gente, además, que venía, sobre todo al principio, yo te enseño una foto de un evento de Grow Pro, a ver si era rápido, luego te puedo poner aquí para que la veáis. Eh, éramos igual 150 personas y el 60% no eran ni clientes míos. Ni clientes míos. Pero, ¿qué conseguimos ahí? Fidelizar la marca. Y tú, tómate una birra y ayúdale a un tío a conseguir trabajo en Sydney, que esa persona va a estar de tu lado para siempre. Para siempre. Claro. claro y aparte, entiendo que, que la gracia un poco de, de este concepto de comunidad, ¿no? Que, que creáis, es que como que vosotros ponéis el germen, pero, pero luego esa, esa comunidad es mucho más grande de la vuestra capacidad de acción, ¿no? Porque es mucha gente que está vinculada a GrowPro y que se ayudan unos a otros en 100%. el nombre de GrowPro, ¿no? 100%. Y yo, por ejemplo, una, una de las cosas que me gusta es esa, ¿no? Que, que digo que yo siempre digo lo mismo, que esta comunidad eh, tenga, tenga vida propia, ¿no? Y que, la gente, y que la gente que viene con nosotros, pues, joder, está en un evento con nosotros que diga, mira, te pongo un ejemplo aquí, ¿vale? A ver si se, puede ver, si se ve. Mira, ¿ves? Por ejemplo, esto es un sí. evento, como te acabo de decir. Joder, mira, hay un huevo de gente, ¿no? Sí, sí, había cachondeo, sí. Sí, hay cachondeo, correcto, sí, sí, hay cachondeo, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero hay cachondeo, y tú cuando llegas ahí, lo primero que es, ¿eh, Cordi, tío, cómo vas? ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Ah, sí, oye, ¿dónde trabajas? Pues, tío, no tengo trabajo aún. Yo estoy igual haciendo la paella con un colega de GrowPro, y ahí hay un tío que está ido a encontrar trabajo a otro. Es que, lo que nos pasa ahora, y dime tú cómo lo ves, que, joder, vosotros el perfil de marketing lo tenéis mucho más claro que yo, yo no soy de marketing, algo entiendo, pero PPC, por ejemplo, ¿no? Nosotros en PPC gastamos mucha pasta en PPC y cada vez es una subasta, ¿no? De repente, pues en noviembre, y diciembre, se disparan los costes, tal. Y, y tenemos una dependencia a un algoritmo que no nos pertenece, que es la realidad, ¿no? Sí. Y entonces digo, ostras, si ponemos el coste de adquisición dividido por el ratio de conversión, dividido por la gente que viene a un evento que nos recomienda a su primo que viene... Porque claro, yo estoy contigo, Corti, en un evento, nos hacemos una foto, tú pones Growpro, no sé qué, evento de Growpro. Y tu primo te ve y dice... Corti, cabrón, ¿qué haces en Australia? Cuenta, pero cuéntame cómo lo has hecho. ¿A quién vas a recomendar? Al cabrón que tienes al lado que te ha invitado a una paella, que te ha ayudado a conseguir trabajo, que ha conseguido una colaboración con un catering para que trabajes, que te ha ayudado de forma desinteresada en un workshop o que te ha invitado a un evento que no has tenido que pagar y no ha sido ni con esa agencia. Claro, claro. ¿Y te, tenéis medido el impacto? O sea, ¿cu ¿cuántas ventas os genera o os ayuda a generar la comunidad? Estoy, mira, con tema de datos, hemos mejorado muchísimo en los últimos dos años. Antes no vendíamos, porque vendíamos, vendíamos, vendíamos, y la parte de medir, ahora tenemos una persona de data súper focalizada, y es en lo que estamos trabajando, porque claro, la comunidad no es tan fácil de medir, ¿no? Porque, no. vale, una cosa es, si alguien te da un pase de gol que llevamos internos, sí, porque se registra. Pero si tú das una foto y tu primo te escribe, y tú, oye, escribe a Growpro, no. ¿cómo está la trazabilidad, la trazabilidad de eso? ¿Sabes quién es la persona que más, más gente referencia en destino? No es el vendedor, es la persona de comunidad, que no vende. Qué la persona de comunidad se ocupa de toda parte de los eventos, de la que esa en no encuentra trabajo, esa en no encuentra alojamiento. Su foco es en que la gente disfrute y vea una experiencia épica. Pues esa persona da pases de gol. Claro, porque la gente le pregunta, porque es la persona de la comunidad. Y claro. la persona de comunidad, con los vendedores que tienen destino, dice, esto es meritocracia. Quien me ayude en los eventos, quien venga, quien esté participativo, yo los alimento con, con, con, con ventas. Qué bueno. Lo, te, lo tenéis bien montado. Mola, mola mucho. Eh, eh, y, ¿Y cómo haces dinero? ¿no? Porque al final, claro, todo esto que estás contando o es sea, ayudar, ayudar, ayudar, ayudar. Pero, ¿dónde sale el dinero aquí? ¿Quién, pone, quién paga la fiesta? La fiesta la pagan en el 80% las escuelas. Yo represento a diferentes escuelas en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda, Malta y Estados Unidos. ¿Ok? Uh -huh. Y les ayudamos, nosotros somos como los que les captamos todos los clientes y hacemos todo el proceso con ellos. Entonces, ellos nos pagan una comisión, pero lo, lo, más, lo más bonito es que no repercute sobre el precio. del Yo no aumento el precio del producto, yo al estudiante no le cobro. Si el estudiante va directo a la escuela, paga lo mismo, solo que yendo a través mío, va a pagar lo mismo que yendo directo y le ayudo con todo el proceso. O sea, tú piensa en un booking, ¿no? Booking son hoteles y booking le consigue clientes. Pero, ¿qué está pasando muchas veces ahora con booking? Que cuando vas al hotel te dan la tarjeta, oye, escribe directo a un 10% de descuento, te regalo el desayuno, porque quieren saltarse a Booking. ¿No? Eso, eso, yo, lo, yo que viajo mucho, lo, lo he visto. Growpro lo bueno que tiene es que durante todo el proceso damos un servicio que la escuela no quiere dar y la escuela quiere, yo quiero ser B2B. Yo trabajo con 50 agencias que me rellenan todas mis plazas. Y ellos ya se ocupan de que si no se han un problema, va a hablar con Growpro, Entonces nos pagan y el ticket rate es alto, ¿eh? va de un 25 a un 43% de lo que paga el estudiante. Uy, sí, sí, claro. es una buena una comisión. Aparte, eh, lo que paga el estudiante, entiendo, son varios miles de euros, ¿no? por, por ese no, no, Claro, claro. yo Son programas de medio y larga duración, ¿sabes? Que siete, ocho meses, cursos de inglés, de, de yoga, de, fi, de, de, de, de fitness, de economía, de project management, tenemos de todo. Y lo bueno es que somos un sistema abierto, porque yo, si de repente veo que hay mucha demanda de gente que se si quiere estudiar cocina Australia, pues incorpora una escuela más, firma un acuerdo con ellos y, como tienes nombre, los acuerdos. Es más fácil firmarlos. Y además, aquí nosotros trabajamos mucho con el modelo Mercadona de interproveedores. Yo trabajo con pocas escuelas, pero mucho volumen. O sea, tú veces, oye, quiero la escuela de Paquito. No, yo tengo un portfolio de media, alta, media, baja y, ¿sabes? De calidades, y en función de eso, tengo un portfolio de producto para ofrecer a los estudiantes. Pero sí. Y luego también ganamos, pues, por ejemplo, de los seguros médicos, del alojamiento o algo. Pero a día de hoy, el 85% de lo que generamos viene por las escuelas. Claro, y, y un poco para que la audiencia no se entienda, pero justo lo que has contado, te viene un alumno que quiere, yo estoy yo, quiero ir a estudiarme a Australia, eh, llego a vuestra web y vosotros, no, o sea, no solo contrato el curso, sino que me ayudáis, entiendo con, con oye, eh, el, bueno, to, todos los temas de aduanas, todo, todos los sí, sí, sí. papeleos que necesitas hacer, que es lo que has dicho tú, que la escuela no lo quiere hacer porque es una complejidad operativa y ellos lo único que sí, sí. quieren es ponerte el profesor y ya está. Cuéntanos, que, cu ¿cuáles son esos trámites más complicados que, que ayudáis a hacer? Mira, los más, los, los puntos más complicados son Lo primero, ¿vale? Nos entra una persona por la web, orgánico PPC, ya eso como sea, y automáticamente eh, La web que además que hemos montado Ahora un pepino en NextJS Que hemos montado un pepino de web bastante, bastante bueno Entonces ya nos llega el estudiante Filtrado, llega el lead, ¿no? Entonces En la parte más de marketing, nos escriben Unas 32.000 personas al mes 16.000 pasan el filtro, ¿vale? De scoring, tenemos un scoring Que según la nacionalidad, qué país va a ir Cuánto tiempo, en los fondos, tal, tal, aparece un scoring Si el scoring es por encima de 70 llega a un vendedor de growpro, si no entra ya en el lead nurturing de que oye pues no tienes fondos tal, bueno, claro. estamos con, con to, to, toda la rueda entonces de los que llegan, el vendedor que la, la gran mayoría han vivido la experiencia que para mí eso es clave, que hayan vivido Qué esa bueno. experiencia y que te la cuenten en primera persona oye pues te quieres ir a Sydney, pues tienes esta escuela, esta otra tal, elige escuela, elige ciudad, paga la reserva, cuando paga la reserva Pasa al departamento de bookings. El departamento de bookings ya se encarga de finalizar los pagos de hacer todos los trámites para inscribirte en la escuela. En el momento que te inscribes en la escuela, nos dan un documento para aplicar a tu visado. Pasa al departamento de visados. Pasa al departamento de visados, hacemos todo el trámite con los visados, te la aprueban y ya pasas al departamento de experiencia comunidad, que es ya la gente que está a destino. Antes de viajar, tienes tu kickoff meeting para hablar con más gente que está en la misma situación que tú con la persona a destino. Ya te tranquilizas, hostia, que corti, pues yo también voy. Oye, sales de Madrid, pues yo desde Barna, quedamos en... Y una vez llegan ahí, la welcome session, el arrival pack, los eventos, huevos de trabajo, cómo conseguir alojamiento, dónde comprar y les damos todo el servicio desde que se ponen en contacto con nosotros hasta que se van. Y lo que estamos haciendo ahora es digitalizar todo. Yo quiero ser la plataforma en la que cuando un estudiante quiera viajar de media a larga duración, piense en GoPro entre y sea un proceso fácil y armónico y es por eso por lo que ahora estamos levantando capital para apostar por tecnología porque este negocio y por sí es un negocio rentable yo de hecho ganaba, yo siempre digo lo mismo, ganaba más dinero en 2015 que ahora porque claro, era más pequeño era todo más manual pero eran muchas ventas muchas ventas y con márgenes altos ahora tenemos un equipo de IT de 17 personas que probablemente en los próximos meses se multiplique por dos porque aquí hemos venido a crear la plataforma en la que la web presupuestador nuestro que es propio, que se llama Compass, que es el que nosotros presupuestamos y por el que todo el mundo ya en Growpro vende, mejorar lo que tenga Machine Learning para cuando te llegue un cliente. de cuando pasa esa parte, pasamos a James, que es el Growpro Experience Management System, para todo el tema de procesos, que una persona de bookings, en vez de hacer 20 bookings al mes, puede hacer 200 y luego con la app para digitalizar la comunidad. ¿Vale? Entonces tenemos como todo ese bloque para ser la plataforma con sus cuatro partes divididas y que todo sea mucho más eficiente, mucho más operativo y de verdad apostar por lo que le genera al estudiante bienestar, que es la comunidad, la imagen de marca y trabajar mucho más eso. Pero estamos ahora por la vía tecnológica a muerte. Que bueno, al final es sí. automatizar lo que ya sabéis cómo se hace, ¿no? Habéis, os, os habéis claro. pasado muchos años haciéndolo. Eh, a, a este respecto, ¿cómo os organizáis? Entiendo que tendréis como una serie de servicios centrales tipo marketing y demás, y luego eh, estructuras por ciudades. Contanos un poquito cómo os organizáis, cómo son los equipos. Mira, los equipos sobre todo tenemos, ¿vale? Bueno, tenemos el departamento de tecnología, ¿okay? que uh -huh. es toda parte de desarrollos, ¿vale? Luego está el, el departamento de, de ventas, que tenemos onshore y offshore gente en destino y gente en, en origen ¿no? pues con sus team leaders, tal, los que van todos eh, reportando luego tenemos el departamento de marketing no pues la parte que genera contenido la parte de imagen de marca la parte de PPC todo también eso bloque de, de, de marketing de la mano que suma muy de la mano es marketing y experiencia que experiencia es pues todo lo que pasa en destino que al final es marketing no porque es un canal de captación o sea es la realidad pero los tenemos un poco separados porque yo doy tanta importancia a la parte de comunidad y experiencia que me gusta que sea un ente propio. Pero me gustaría que estuviesen un poquito más cerca de lo que están. Y luego operaciones que es todo transversal, no que lleva toda la parte de bookings, visas y soporte al estudiante. Vale. ¿Vale? ¿Y, sí, y, y, y esa, esa parte depende un poco del país? Es decir, por ejemplo, eh, o lo tenéis. en la lista. Correcto. Luego lo dividimos por países. Porque cada país tiene su, su burocracia y su forma de operar. No es lo mismo enviar a una persona a Canadá que a Malta igual que las posibilidades de recibir un, un visado denegado de un colombiano a sí. Canadá no es lo mismo de que un colombiano a Malta y va cambiando ¿eh? pues por ejemplo el colombiano con Australia funciona muy bien con el Canadá son un poco más quisquillosos pero en cambio con Malta ¿eh? es café para todos sí. y habiendo dividido ese portfolio de países nos permite poder ofrecer mejor a cada nacionalidad los países que más se adaptan a sus necesidades que al final es que les aprueben el visado puedan ir puedan trabajar y, y, y, puedan, y puedan ganar dinero. Es que yo creo bastante en lo que hago, ¿eh? te lo juro. Te lo juro que Se me lo que Yo lo he vivido en mis propias carnes y, y, y lo he visto, lo he vivido en primera persona, he hecho los trabajos que hacen todos los estudiantes y, y aparte de empatizar, conoces el producto y tengo una visión bastante clara de lo que quiero que sea eh, GrowPro Grow Pro en el futuro. Claro. Por, porque ahora, ¿cuántos sois ya? pues sois, sois más de 200 personas, creo. ¿no? Sí, 240. Ya, pero ahora ya lo que, por eso ahora lo que hemos montado es, oye, una persona de bookings hace 20 bookings de media, uh -huh. ¿podemos hacer que con James en vez de 20 sean 100 bookings por persona? Simplificar y hacer mucho más armónico todo el proceso, con los márgenes con los que trabajamos, si conseguimos un, una plataforma en la que el workflow del estudiante sea sencillo, fácil, dinámico, instantáneo… Pues la capacidad de mejora es infinita, infinita. Y eso que le gusta a los fondos de inversión de ahora. no hablado como güey de fondos y te juro que nos han buscado muchos también a raíz del podcast de, de Ibnik. Y ahora toda la mentalidad es, ¿no? Empresas con un crecimiento más sostenible, con unos márgenes y luego te hablan ya siempre de profitability, que era de lo que antes se hablaba. Antes era, Corti, tú consigues clientes a cualquier precio. Vale, pues yo voy a vender camisetas Mike a un euro y te las vendo un euro. Bueno, mejor. Te la regalo y te pago los portes para casa. Y ahora esto sí si consigo clientes o no consigo clientes. A yo, siempre yo lo vivo. A mí, uh, hace tres años, que unos inversores, un fondo, se rió de mí porque ganábamos dinero. En plan de. ¡Hostia, que gana pasta! ¿eh? Mira, Paquito, ven, ven. Que tenemos uno que gana pasta. ¿Sabes? Desde ese, de ese palo. Qué bueno, qué bueno. Oye, has dicho una, una, una cosa, pero creo que es interesante. Eh, ¿Cu ¿Cuál es la visibilidad, por ejemplo, que te ha dado eh, a nivel de fondos pasar por el podcast de, de Inic, no? Porque el podcast de, de Inis es la, la bomba de, de audiencia, eh, Bernat es un crack y, que sabe que lo, que lo adoro, pero cuenta un poco, para, para, para el resto de startups que van a estar en tu situación, ¿qué, ¿qué impacto tiene? Brutal, o sea, mi LinkedIn colapsado, me empezaron a seguir fondos, me escribí el otro día… Hay un... T.A. Associates, es, una, es un, es un no sé ni lo que es, pero gestionan billions, ¿vale? Y su ticket mínimo son 70. Nos llama, oye, nos manda un email, la puerta fría, no sé qué, y, y dice, oh, no, no, es que estoy haciendo aquí ruido en Londres, tal, queremos hablar con vosotros, y, y estáis haciendo ruido en Londres. O sea, y todo esto vino por ITNIC. o sea, y no. de hecho, con el fondo que estamos hablando ahora, estamos ahora en una fase bastante avanzada, sin buscarlo realmente, también lo que reactivó todo fue lo de ITNIC. Una, una una pasada, pero hasta, hasta... me pasó en México, ¿eh? estaba yo en México en ese momento, se acaba de salir y de repente eh, alerta de, de, de bueno, qué coño, alerta no, hubo un terremoto salgo fuera y empezó a ver con un tío, tal, no sé qué bien, buen rollo, al día siguiente me encuentro y dice, oye, ¿tú eres Joico? ayer estuve escuchando tu podcast de IPNIC y hostia, aquí en México ya un, el, el compañero en WeWork, mi podcast de IPNIC y él también tenía un podcast y me hizo también una entrevista que también nos interesa mucho salir por Latinoamérica porque bueno. la mayoría de mis clientes están ahí pero yo que para que, te, para que te hagas una idea, que estando en México sentado ahí, me viene el tío a, a decirme. Qué bueno, ¿no? Para, para que entendamos también un poco, lo, lo importante es al final tener visibilidad, sobre todo, pues como estáis ahora, ¿no? Que se si esté levantando una, una ronda y demás, pues, oye, esta, estas cosas ayudan mucho. Cuéntanos un poquito eh, lo que puedas contar de, de esta ronda que estáis haciendo, eh, cómo va yendo, objetivos. Muy bien, mira, pues te cuento, ¿vale? Lo que puedo contar, porque ahora estamos en Diu y tampoco quiero dar el nombre. No hemos entrado en, en típica situación de, de subasta, de empezar, no, no fue así, es con un fondo con el que tenemos muy, muy, muy buena relación. Y entonces estábamos hablando de ir a por una serie A durante el 2023, somos cash, que somos cash flow positivo, estamos creciendo un 10% mensual y dijimos, oye, estamos creciendo, tenemos las finanzas en regla, ha cambiado todo lo que era el pasado de que estábamos perdiendo capital durante la pandemia, oye, vamos creciendo como estamos creciendo, 10% mensual, que está muy bien para el tipo de empresa, ya facturando lo que facturamos. Y nos llamaron para tener una reunión, oye, tal, bueno, contarnos, small talk, también nos unimos con Seaya, tuvimos una call con ellos, y, y, y, y nos dijeron, oye, va, pues perfecto, pues cuando vais a la otra ronda avisarnos, y nos dijeron, oye, ¿os importa hablar el lunes? Oye, hemos pensado hacer un safe ronda puente, porque así, con este dinero, ahora estáis más que atacando, defendiendo, aún así estáis creciendo, si os damos un, boost de, un push de capital ahora, podéis maximizar la próxima ronda, y ellos entrarán con, con un cap o con un descuento, o con un descuento y un cap, y, y sobre todo, el dinero de esta ronda es digitalizar y tecnología. Yo estoy contento con el crecimiento que tenemos. Obviamente con ese capital nos va a permitir crecer más, pero con el crecimiento que estamos teniendo estamos felices. Lo que queremos ahora es, de verdad nos creemos que somos la próxima plataforma digital para que todo el mundo que quiera vivir una experiencia de medio media y larga duración en el extranjero la va a hacer con Growpro. ¿Somos capaces de que todos esos porteros que tenemos hacerlos compactos en un sistema que sea armónico y, y que el huerto del estudiante sea sencillo. Y entonces vamos a, a por eso. Yo sí que si es no un autoempleo, vuelvo a 2015. Porque tenía, mira, esto que ves por aquí <risa> eso es la última ronda, esto que me queda así medio de... <risa> sí, me, me, menos dolor de cabeza lo que dices tú, ¿no? Eh, eh, para una persona hacías mucho más eh, beneficio en 2015 de lo que pasa hacer ahora Claro, así. pero tampoco tenía 17 sentidos de tecnología. <risa> o sea, lo que es que solo con eso... Quizás esos 17 salarios de tecnología si no quisiésemos eh, invertir en tecnología pues cómo estaríamos, ostras claro. estaríamos, sería una mesa muy muy rentable, pero yo de verdad que tengo en la mente dos cosas, growproizar el planeta, además estoy bajando a tierra lo que es para mí el planeta, cuánta gente, de cuántas nacionalidades y luego cambiar la vida de las personas a través de los viajes, y eso parece una frase así muy rimbombante, pero es que yo la gente que veo que va a haber una experiencia de que se va fuera al extranjero, trabaja estudia, tío le abre la mente, eh, aprende a, a conocer cosas que antes no conocía y, y, y con el mundo tan global que vivimos ahora, para mí es clave tener un entendimiento de todo lo que está pasando a tu alrededor y viajando eso te lo da. Claro. Eh, esto de coro y Zara, a mí me gusta mucho. Eh, ¿Cómo lo bajas a tierra? O sea, ¿cu ¿Cuál sería en unos años eh, lo que te gustaría que pasara? Tengo los justos es que ayer, ayer en el avión, lo bueno de volar es que pago el wifi pero como la gente cree que estoy volando, a nadie me molesta. Entonces puedo hacer cosas de pensar. Y estoy bajando unos números a tierra que no los quiero dar aún porque les los pido también al executive team pero quiero que me den los suyos a ver si estamos todos alineados pero es mover un volumen ya ah, lo voy a decir en cinco años seis años mover unos 100.000 estudiantes al año bueno. a todos los destinos que, a todos los diferentes destinos que tenemos abrir nuevos orígenes abrir nuevos destinos y quiero que a trabajar con más de 40 nacionalidades tela Sí, sí, sí. Son, son números grandes, ¿eh? Un grandes. Pero claro, yo te digo una cosa, yo siento sí en el mundo de que levantamos capital ahora y levantamos capital. Y, vale, entonces para mí mi idea es, que levantamos ahora este 6, ¿vale? Y ponte aunque, aunque no lo levantamos. Podríamos hacerlo casi con recursos propios. Vamos a poner una serie A en el 23. Entonces, uh -huh. ya la serie A que te vas a los 8, 7, 8, 10 millones de euros. Y te pones a, a abrir nuevos orígenes, a abrir nuevos destinos y hacer muchísimo push para, en la imagen de marca para vender más y con la tecnología para hacerlo todo mucho más sencillo. Si sigues creciendo, al año que viene tienes que levantar otra ronda, otra ronda más grande. Claro, porque entras en, entras en el juego. Que claro. yo respeto muchísimo a la gente que no quiere entrar y vivirán mejor y más años. Porque esto al final luego vas a tener otros socios que te preguntan, que te dicen. Entonces, si seguimos esos pasos, queda por abrir Brasil, queda por abrir Asia. Nos queda toda Europa. Solo con eso tengo competidores que hacen 40 50 mil estudiantes al año. Y no claro. cuento Education First, que mueve, no sé, cientos de miles. ¿Qué es eso de Education First? O sea ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia? Education First lleva... Creo que empezó... Igual me lo invento el número, pero en el 68 es una compañía que factura 1.3 billion al año y bueno. es como... El, fueron los primeros en esto, ¿no? Es un sistema muy diferente al que utiliza GrowPro porque ellos tienen sus escuelas, es agencia, escuela, tiene sus edificios, pero yo sé no es que me fijo. Me fijo en el player número uno. Claro. Eh, si nos vamos un poco por, por, por poner un poco... Eh perspectivas del mercado, ¿no? 100.000 estudiantes al año, que son 400 kilos. Para, más, de saturación, más, ¿no? Más, más, más, unos 500 y pico. Ahí jugamos la Champions League, gordito. Claro, eso, eso es un bicho majo, ¿eh? Sí. Pero es que, y además, yo es que la visión que tengo, y eso es que me jode, dame ¿eh? tú también tu punto de vista, a ver, ¿no? Que ahora hablamos todo de el metaverso, estaba pensando también en el avión, que yo mucho de sí, ¿no? El metaverso, todo eso ahora son consumir los reels, ¿no? Consumir, consumir. Y digo, tío, yo el futuro que no están imaginando ahora con él, la, la, la, la VR, ¿no? ¿no? La, la, la realidad virtual, eh, el metaverso. Yo no sé si es el futuro que más me pone del mundo. ¿eh? Porque yo imaginarme a la gente como en la peli esta de Real Player One, ¿no? que están todos metidos en su día a día, que no salen, que no se juntan. Yo estoy, estoy pensando en, mo en montar un movimiento contracultural, de decir, tío, hay que seguir viajando, hay que seguir moviéndose, hay que seguir quedando. Y ahora vas a restaurantes y ves a una familia en la mesa, y todos con el puto móvil. En mi casa yo sacaba el móvil en la mesa y mi padre me decía: Es trabajo. Si no es trabajo, suelta ese móvil ahí. y llevas una galleta del 16. No es, no es trabajo, no es trabajo. Y cuando me da trabajo, respeto máximo. Pero claro. que, que, que entonces, eh, yo quiero pensar y quiero que la gente esto le gusta, ¿no? Yo cuando voy a un evento de GrowPro que estuve en un camp hace dos semanas, que éramos 50 personas, más luego 50 extranjeros, todos ahí hicimos una fiesta en la playa, surfeando por el día, barbacoa por la tarde. Ostras. Vamos a, ¿Vamos a decir que no, que eso ya no, no, no va a ser más parte de la vida? ¿Vamos a estar todo el día todos metidos dentro de casa con más dispositivos? No sé, ¿tú qué piensas? Eh? Es mi, mi, mi opinión. Yo, yo, yo creo que hay, hay una bonita combinación de los dos mundos. Que es decir, en un mundo donde podemos viajar más... Eh, y donde, como has dicho tú, es más globalizado y hay plataformas como Grow Project, pues que te permiten cuando eres joven, pues eh, irte a estudiar a otro lado y conocer mundo, que yo creo que eso es imprescindible. O sea, yo, yo ahora no, yo por ejemplo, ahora que tengo un hijo pequeño, o sea, para pa mí es cuando tenga una cierta edad que vaya a ver mundo, porque, porque es lo que le va a permitir tener cosas. Eso por un lado, cuando lo combinas con tecnología que cada vez nos ayuda a conectar más con la gente que está lejos, es fenomenal porque puedes tener lo mejor de los dos mundos. Estoy conociendo un mundo y, no, y, y, y mantengo cerca de, lo, joder, de los míos, sí, de tus sí. raíces y este tipo de cosas creo que tenemos que ir a esos mundos eh, que se interactúan unos con otros y se complementan para no perder lo, lo, lo bonito de todo, ¿no? El, puedo estar en Australia y yo qué sé, y, y mi hermano, mi primo en España sí. y puedo tener una experiencia como estuviéramos al lado pero luego al rato cuelgo a las gafas y me voy como dices tú, a un surf camp ahí pues contigo y con, con un montón de gente a disfrutar de ese momento único que además en ciertas edades de la vida eso no va a volver a pasar, yo ya tengo 42 y, y yo ya no me planteo un surf camp por, sí, por, por desgracia. 37, pero claro, esto este paso eh, tengo complicado que se me tengo complicado. claro Nunca es buen momento para dejar de claro. ser que era Whistler, <risa> ir a la oficina de Argentina, y entonces yo ahora estoy dando mi vida por GrowPro y lo tengo claro que mi vida es Grow Pro. Claro. está por encima por encima de todo. ¿eh? Y yo soy súper sincero. Oye, pues igual con alguna chica que quedo que, que, y que. Les digo la verdad, digo, yo estoy aquí hoy, yo estoy este año, solo este año, ¿eh? He hecho tres viajes a Australia. Tres, tres, dos a Canadá, Argentina, dos a México. Eh, Malta 2. Y este, te hablo de este año. Estoy todo el día moviéndome tal, estando con los estudiantes, viendo, viendo qué pasa dentro de la empresa, ¿no? Tener una visión de, de, de qué está pasando con el equipo de boogies en Argentina o qué está pasando con la experiencia en Gold Coast. Y me gusta moverme, trabajo desde ahí, tenemos WeWork en todas partes, pero soy, yo soy un feo que se mueve mucho, mucho. Claro. ¿Y, y esto te afecta a nivel personal. Es decir, hay una parte que te gusta, ¿no? Porque estás en contacto, pero, pero yo que sé, a, a nivel de mental de ansiedad de, de tal cómo lo gestionas pues pues te voy a decir la verdad ha ido por fases mira nosotros tuvimos una fase muy muy dura en abril no en el que nos quedaban tres meses de runway en el que estaba todo patas para arriba yo estaba en Australia me compré un vuelo con cuatro horas de antelación Sydney Barcelona Barcelona luego me fue Tarragona y, y, y el problema que tienes es que cuando todo va bien es más llevadero no porque todos son victorias y todo esto todo, todo pero cuando cuando han sido estos años que han sido casi tan duros pues no soy una persona que tenga muchísima ansiedad, aunque pueda pareceros de fuera porque soy hiperactivo. Mm. Pero, pero sí que es verdad que hay momentos en los que todo te pesa. Y yo luego de repente, ya es que estoy a full full y una vez cada cuatro o cinco meses, según la intensidad, desaparezco los días. Pues ahora me venía Javier, hoy cuando acabé contigo, como algo, cierro el regador y me voy a, ir a pasear por el monte para pensar e intentar abstraerme del de día a día. Y luego, muy importante, saber decir que no al micromanagement. Antes me gustaba estar en todo y ahora hay cosas de, oye, la agroproneta, no, no, no, con la agroproneta a mí no. Esto hablo con tal y luego con tal. Y, y organizarte es mucho mejor, porque aparte, yo soy CEO desde hace de facto dos meses. Claro. ¿Sabes? Y, y, y tengo que aprender a, cam a cambiar mi forma de, de, de trabajar y que el equipo tenga, para mí lo más importante es que el equipo tenga clara cuál es la visión y hacerles partícipe de todo. Y transparencia total. Total. Uh -huh de lo que está pasando. Ellos se levantan cada mañana para ir a la guerra por ti, pues antes partícipe de... de, de, de, de ¿Por qué es esa guerra? Claro. ¿No? Sí, sí. Guerra, digo, qué Bueno, se entiende, se entiende. Pero la, la, una guerra positiva. ¿eh? Claro, claro, claro. Guerra claro, la es bonito. Es bonito, claro. El arte de la guerra, claro. Eso es. Oye, hoy, y, y eh, lo que he dicho, tú eras cofundador, co has tenido como varios roles en, en, en la compañía. En 2015 metisteis un, un otro CEO. Eh, pues y, y ahora En 2015 metimos a Pere, ¿vale? ¿Eh? ¿vale? Que lleva toda la parte de marketing. Feo era Pablo, fue con el que lo fundé, vale. pero él, él sí que lo dejó hace ya dos años y pico, que ha montado otra startup suya ahora, que se llama Prop Hero. vale. Le otra startup, ¿vale? Y luego entró Pere de, interi de, de interino cuando se fue Pablo, y uh -huh. cuando Pere, pues eso, estuvo dos años, un año y medio, creo que estuvo Pere, y ahora yo ya pues di el paso al frente. Después de, ¿Vale? de eso, la una compañía, ¿eh? ¿Y, y, y, y, y por, por qué ahora das el paso? O sea, ¿qué, qué, ha, ¿Qué ha cambiado? ¿Por, ¿Por qué antes no era feo era CEO? Eh, cuéntanos un poco esa, esa transición. Pues lo primero es que nunca he creído mucho en lo de las posiciones, que es importante que estén porque estructuran y todo, ¿eh? pero yo antes o sea, hago cosas de desarrollo de negocio que hacía antes, o sea, el, el 60%, el 60 de lo que hacía antes lo sigo haciendo ahora, ¿no? Pero también un poco por la etapa en la que estaba la empresa. Pues, cuando se fue, Pablo, fue COVID, cierre de fronteras, claro. no vendíamos todo, todas cancelaciones... Se fue Pablo, entró Pérez, que era un, un, un CEO pues más de, oye, organizar, cómo vamos, a, no de crecimiento, yo soy más de ¡a la guerra! ¿Sabes? Y entonces, bueno, pues, yo soy... Pues, <risa> haberme eso. No, no, pero eh, soy un feo mucho más de, de, de growth, ¿no? De vamos a hacer esto, que salga, que salga, que salga, que salga. Soy de apretar mucho a la gente, pero no apretar de, no, grito y cosas de esas, o sea, pero soy muy de eh, apretar con lo, con lo que transmito, ¿no? Yo sé lo que transmito y lo que soy bueno y lo que no. Yo sé que cuando tengo a alguien le emociono con la visión de GrowPro para que se levanten y que un domingo, cuando estemos mostrando el mes, estoy cerrando esto y que, que, que cierre ya, que cierre ya. Generar ¿no? e -esa, esa energía y esa motivación en la gente que me rodea. Y luego, muy importante, y ahora tenemos, hemos tenido un nuevo CFO y una nueva directora de operaciones que son perfiles pues, muy, muy diferentes a los míos. Yo, por ejemplo, ayer iba a mandar un mail de estos de míos, de, mm", y me dijeron, oigo, espérate ese mail, esa, pido, pido, pido. <risa> Pido mucha pido mucho opinión yo, ¿eh? es verdad, y sobre todo con la gente que sé que me complementa. Claro, tiene todo sentido. Y con lo que has dicho, has estado construyendo un, un executive team, no pues eh, estas sí. posiciones que has hablado y otras. Eh, ¿cuál es tu, qué, ¿Qué cosas haces tú? ¿Qué cosas dejas que haga el executive team? ¿Y cómo te gestionas con ello? ¿no? O sea, de, ¿Os reunís todas las semanas? Es que, sí. ¿Cómo Teremos. os organizáis? Tenemos la level 10 semanal, ¿no? En la que todos en el que Laura apunta todos los puntos que tenemos de la semana por puntos importantes para, para hablar. Son súper ejecutivas las reuniones en plan, esto vale, pues si esto es entre marketing y ventas, hablar entre vosotros y el lunes que viene venir con la información. ¿no? Entonces, eso es level 10. Luego tenemos reuniones del executive team eh, trimestrales, que son, pues ahora, las tenemos ahora en Valencia, que son dos, tres días. Bueno, verdad, fue la semana pasada, ¿vale? Perdón. Y nos reunimos tres días en el que se trata ya la estrategia del año que viene, los puntos más core que tenemos que hablar para lo que queda del de, de año y en mi rol sobre todo es visión de la compañía no de hacia dónde vamos, hacia dónde, que, hacia dónde queremos ir tengo mucho conocimiento del negocio y de lo que nuestro cliente quiere y, y luego es growproizar por dentro y por fuera no o sea que el equipo esté growproizado de que sepa hacia dónde vamos y sepa lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y luego de cara al mundo pues Podcast de Ignic, con, o sea, diferentes podcasts, medios de comunicación, para que el mundo nos conozca. Y luego va a ser la parte de levantar capital, que me apetece. Porque mi primera ronda lo pasé más mal. Lo pa a mí la gente dice, hey, yo, estás en ronda, tío, qué buen rollo. A nadie le gusta estar en ronda, a mí no me jodas, tío. O sea, a lo mejor es generar la pasta y no tener que ir a pedirla. Y, y la primera ronda fue complicadísima. Y en esta, porque por el momento en el que fue, se acababa de ir Pablo, eh, COVID, Fronteras Cerradas, fue familia and friends, y, y, y entonces fue dura esa. Y la levantamos con la levantamos con overfunding al final del todo, eh. o sea que ahí se, ahí se remó bien. Eso es uno de los grandes hitos de que digo, de GrowPro que dije, guau, qué motivación conseguir eso. Pero sobre todo ahora sé que va a ser a alimentar el bichito y luego traer talento. Porque, como dice el mismo Jacobo, o vas para adelante o vas para atrás. Y si tú quieres ir para adelante, tienes que traer a la gente que te lleve la empresa al siguiente nivel. Y esa, y esa reconstrucción del equipo, ¿no? Eh, eh, eh, uh -huh. eh, no es fácil, ¿eh? No es fácil y la gente, lo, por suerte, el executive team de Grow Pro, que yo hablé con ese otro día, y les decía, oye, imagínate que traigo un pedazo de crack que te lo pongo por encima para ser el chief revenue officer. Te lo juro que todos me dijeron, a mí me traes un crack por encima mío y me da igual que me quites la C, que me pongas una D o que me pongas una R. Yo estoy por el bien de Growpro y seré un crack de puta madre. Y para mí mm. eso es importante, porque los egos matan empresas. Sí, totalmente. Es, es complicado, pero bueno, lo que dices también, también es, eh, es importante. ¿Qué, ¿Qué te fijas tú, no? Cuando vas a meter una persona en, en Growpro, sobre todo pues un, alguien del, del, del equipo ejecutivo, ¿no? que al final es, que va a impactar mucho. ¿En qué cosas te fijas tú? Cultura, lo primero de todo. O sea, hay un match con el equipo que ya tenemos Ah, que vamos a tener todos una visión común, que entiende lo que hacemos, o sea, que le guste la parte de viajar, que tenga el Flow Grow pro. para mí eso es clavo, clave. Luego, ¿qué viene a hacer? Porque cuando me meto alguien en el Executive Team es, ven a decir cómo hacerlo, no yo. O sea, ya Executive Team es, ven esto a decirme lo que hay que hacer y no al revés, que nos ha pasado con el nuevo CCO, con Oscar. Acá el Pitbull, acá el buche que le llaman por aquí por Grow Pro, eh, todos, nos ponemos, todos nos ponemos mote, ahora el CMO... Le damos la jipeta, no se sabe por qué. Pero no, o sea, hay, hay mucho cachón en ese aspecto, ¿no? Y, y ahora, por ejemplo, con la entrada de Oscar, ¡ostras! La forma de cómo estamos presentando los informes, los KPIs, internamente y externamente a los fondos, hemos dado un salto de calidad brutal. O a la hora de conseguir financiación. Entonces, la gente buena mueve la aguja 100%. Entonces, que la sí. cultura y de lo que, viene, lo, lo que han hecho antes, claro. sí, se puede extrapolar a Growpro y podemos dar un salto de calidad. Igual que con Laura. Con Laura era con la entrada de Laura, que venía de trabajar en Stab Hub en Operations. Pues te vienen con ideas nuevas y problemáticas que ya se han encontrado antes vienen aquí a resolverlas. Y para mí, rodearme de gente buena es algo que ya es un camino de no retorno. Talento, talento y talento. Total, totalmente de acuerdo. Eh, Has dicho algo que me parece... Complejo y sobre todo en una empresa como la vuestra tan distribuida que es el tema de la comunicación, ¿no? es decir, eh, comunicar internamente, pues creo eh, que, que grupo eh, que bueno, que, que se mantenga esa cultura, ¿cómo lo trabajas? Porque eh, estando ya en una oficina es súper complicado, estando en un país ya es complicado. Vosotros que estáis todos dispersos por el mundo, me imagino que el reto es magnífico. Pues, pues, mira, lo primero que les hemos puesto los canales para poder hacerlo, pues tenemos eh, comunicación semanal, un vídeo de todos los updates que manda alguien del executive team, ¿ok? Que sea para saber lo que está pasando en el día a día. Luego tenemos la típica all hands, la monthly de sales. Tampoco pasa pasándote con muchas reuniones. Pero luego yo me he dado cuenta que los equipos entre ellos, después con el chat, montan sus reuniones, se ponen a hablar, que, que comentan tal. Hace poco, esto no voy a hacerlo público ni de coña, les puse un, les puse te lo pasé luego a tipo privado. Les puse eh, un, un target para un mes de ventas cuando estábamos en la mierda. que si uh -huh. hagáis este número, hago un baile ridículo en público. <risa> Luego te lo paso el baile porque no lo voy a poner aquí ni de coña, pero bueno, te vas a ir disfrazado de, de Ángel en, en, en un parque de Sydney con uh -huh. la canción de Superdisco Chino de Enrique llana Disco, disco, y yo disco. Tío. Bueno, <risa> te has empezado a bailar y todo, cabrón. Bueno, el caso, claro, toda la empresa... El vídeo tiene creo que como 300 views, está privado, pero si mandas el link se puede ver. 300 y pico views, todos cachondeo, han hecho memes y tal. Pero a mí me da igual, porque al final, si nos lo hagamos todo con respeto y tengan una visión común de por qué estamos haciendo esto, en el momento que la gente tiene ese sentimiento de pertenencia, lo demás va solo. Porque se levantan con un propósito. Y más aún si están de remoto. Ellos pueden estar tocándose los huevos todo el día. Y yo me enteraría, no me enteraría, se verían los números. Pero yo lo que quiero es que. Yo no quiero ir con el látigo. Yo quiero que la gente sienta de verdad que, que está cambiando el mundo, que estamos haciendo algo para mejorar la vida de las personas y que grupo van a tener un espacio en el que van a poder crecer y sobre todo lo que les digo yo siempre: divertiros. Si no os divertís, mandar la empresa a la mierda. Claro. No nadie puede pagaros suficiente por aburriros. Hmm. Lo digo, ¿eh? eh, eh... Sí, no, es que es así. Eh, y, ¿Y has notado diferencias culturales? Porque, claro, eh, sí. con, con, eh, es, tiene que ser complicado, ¿no? No lo mío. Por ejemplo, por ejemplo, me imagino un Canadá, una Australia y una España. Eh, me, me pintan culturalmente muy distintos. Te lo pongo peor, te lo pongo peor aún para que te diga. Pero aunque eso es, es, por ejemplo, los españoles y, por ejemplo, en Colombia, que son muy polite ¿no? Pues, oye, Corti, si serías tan amable, por favor, ¿podrías bajar un poco? Y yo, ¡Baja eso, tal! Y, y, y, al, al principio, y como tenemos españoles, es, es, es, hace gracia porque ahora ya poco a poco la cultura que hay en la empresa ya pues ya se ha unificado, ¿no? pero, pero al principio decían que los españoles pues que éramos demasiado directos ¿no? y México, Colombia sobre todo, pues son mucho más, más polite ¿no? a la hora de comunicarse, entonces ahí sí, y luego también eh, como país, el cliente que va a Canadá es un cliente mucho más académico ¿no? que el que va a Australia, eh, mucho más académico que el que va a Malta, ¿no? entonces van variando y ahí yo lo que quiero es que nuestra plataforma, ¿vale? nuestro presupuestador, Compass que tenga machine learning para que de cada cliente que nos llega vaya aprendiendo y según el cliente pues envíale este vídeo, según este tipo de respuestas que ha dado, le puede interesar más Canadá por esto y por esto dentro de Canadá y que tengamos inteligencia artificial para poder ofrecer al estudiante eh, lo que mejor se adapte a sus necesidades eh, y ya pues eso, vincularlo con el país, no pues con Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda y se puede. Y tenemos a saco de métricas. Haré que rascar en ellas y, y ponerlas en orden. Pero datos tenemos un huevo, porque hemos enviado a más de 15.000 personas al, al extranjero y 16.000, Una locura. Claro. Sí, sí, ¿Vale? al final es, es rascar muy bien esos datos para, para las sí. siguientes hacerlas cada vez mejor, ¿no? Y que, que la rueda cada vez vaya más rápido. Sí, claro, exacto. Tiene todo sentido. Oiko, has contado por encima en algunos momentos, ¿no? El, eh, y lo comentaste al principio. En 2019 hacéis 7 millones y medio, más o menos. Uy, Luego viene el año fatídico de, de COVID y, y ahí, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo vivisteis esa situación? De repente se para el mundo, ¿qué pasa a partir de ahí? Mira, yo estaba y estaba en, en Australia, hice Vancouver, sí, estaba en Vancouver, Vancouver estaba. Y ya empecé a ver a la peña con mascarillas, tal. Y hostia, hostia, la que se nos viene encima, tengo que llegar a España cuanto antes para replegar a ver qué hacemos aquí. Y de repente anuncian, fronteras cerradas en Australia, fronteras cerradas en Nueva Zelanda.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 nos ayudó mucho a, oye, replegarnos, levantar pasta como sea, pasar por este bache, que, que, que luego va a, haber, va a haber mucho crecimiento, pero han sido dos años, ¿eh? Sí, claro. de pronto. Claro, sí. claro dice, luego va a haber mucho crecimiento, pero, pero claro, no, no, no, no tenías una previsión de cuándo, ¿no? Es decir, no sabías cuánto tiempo tenías que. La es la incertidumbre lo que más jode. La incertidumbre, sin lugar a dudas. Es decir, ¿hasta cuándo? Porque yo te, ahora tú me compras corte y yo te digo, vale, te, te, te vendo para enero. Pero las fronteras siguen cerradas en enero. Entonces, que llegaba a diciembre, fronteras seguían cerradas, cambio de curso. Mira, pasamos de ser una, una empresa de ventas y marketing a ser una empresa de soporte. En eso nos convertimos. Qué fuerte. Eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevaste? O sea, ¿cuál fue tu peor momento y, y, y cómo, con qué te aguantabas? No, o sea, a mí me preocupa mucho la parte mental porque creo que es la, la parte que muchas veces petamos los emprendedores, ¿no? Pues eh, cuando la, lo has dicho tú, cuando las cosas van bien, empujamos y tal, pero hay veces que hay situaciones que te pueden. Eh. Malta. Viaje a Malta. Eh, estaba con el director de B2B, director de Experiencia, y otra chica más que trabajaba con nosotros. En ese momento es justo con la salida de Pablo, que Pablo es mi hermano, claro. mi mejor amigo. O a sea, día de hoy lo es, aunque no trabajé en la empresa, pero fue un shock el tiempo en claro. el que había empezado en la empresa. Eh, de la ronda se nos cayeron 200 mil dólares, 200 mil euros de la, de, la, de, la, de la ronda. Pasamos del 60% al 50%. Había que levantar capital como fuese y era todo Family and Friends y estaba derruido por dentro porque claro. no tenía ni una sola alegría a la que cogerme. Y me acuerdo que viniendo de Majavea... Yo solo, como estoy ahora, que es como un momento de pensar, de decir a la mierda, tío, voy a pichear a todo Dios como sea. Y si me dicen que no, las calabazas son divertidas, las calabazas son divertidas, las calabazas son divertidas. Y me acuerdo que estuve dos días de estoy yo pensando a mi rollo paseando, y cuando, me, cuando salgo de ahí es como el ave fénix Salí a pichear, me fui a pichar a México, me fui a pichear a Costa Rica. O tengo historias picheando, cada, cada tío, que, que está en el cap table de, de risas. Y, y entonces ese fue un momento súper duro luego fueron dos veces más pichando hasta conseguir la ronda que cuando la conseguí estaba en Tulum de acuerdo y fue como ya sabes o sea ronda cerrada tal que dijimos que no a gente y todo y luego otro momento y entonces ese momento, ese momento fue uno de los más duros el siguiente más duro fue eh, este abril en Tarragona que oye nos quedan tres meses de runway o hacemos algo o estamos muertos y pasábamos de quemar 130 mil pavos en abril a ahora estar generándolos. O sea, grupo es una empresa muy agradecida. Pero claro, el uh -huh. problema han habido con, con, con grandes tecnológicas, ¿no? Que tienen un, un burn rate descomunal, es que, que para llegar a break-even tiene que conseguir tantísimos usuarios y bajar tanto los costes que es prácticamente imposible. Ya están acostumbrados a la droga uh -huh. y ya no, no, esto es cheque, cheque, cheque, cheque, cheque. Y, y de repente dicen, no, no, perdona, es que si el cheque no llega. ¡Ostras! Pues yo estaba programado en levantar ronda en tal, tú estás en, en, en, en programado, pero el cheque, el cheque no llega. Entonces aquí, señores, ¿qué hacemos ahora? Eso en GrowPro no ha pasado no ha pasado y hemos conseguido poner la empresa en números positivos eh, muchísimo, muchísimo más rápido que cualquier otra empresa. Y cuando te sientes a un fondo de inversión que yo lo decía de coña con los que estamos hablando ahora, se lo decía, digo, es que a ver yo no quiero quemar más rápido porque cuando me siente contigo, si yo tengo un, un, un burn rate que me da para cuatro meses me hace coger por los huevos. Y, y a mí no. no me gusta mucho que me cojan por los huevos. No, prefiero ir un poquito más lento ahora, generar caja y tener un margen en el que no me ponga en una situación para negociar eh, complicada. Y no es culpa al cool, final en el fondo, si hablo contigo, Corti, te quedan cuatro meses de vida, estoy haciendo la due diligence. Oye, pues Corti, lo que antes valía 20 era vale 10 Porque claro. como no te diro te vas, te vas, te vas, te vas fuera. Claro. Oye, ¿y por qué estabais palmando tanta pasta en, en abril? ¿Habíais ¿habríais abierto países o no? Pues, eso es con poco sentido, la verdad. O sea, yo no tengo ningún problema en comentar las cagadas. Yo no soy no el invitado que venga aquí a venderte que todo es el arco y que todo es maravilloso. Tomamos decisiones incorrectas. Eh, pues, por ejemplo, trabajábamos ejes que no tiene ningún sentido, no éramos contadores de cartas, no éramos cirujanos, ¿no? Pedíamos de repente, oye, que venga gente de, de Venezuela cuando el 90% de los visados los deniegan, ¿no? Pues, coño, ¿para qué meter PPC ahí cuando podemos meter en un eje como es Chile o México-Canadá, que es mucho más rentable? Luego, en la parte de hiring, habíamos perdido la esencia y contratábamos a gente que vendía seguros y no que haya, vendido las, que haya vivido la experiencia. Yo prefiero gente que no haya sido ventas, pero que haya vivido la experiencia, que tenga ambición, pero que no sea ambiciosa, que tenga ambición. Y... Que, que sienta lo que hacemos aquí. Y entonces yo, yo me acuerdo que en abril yo me metí en el departamento de ventas con Paco, que era el CFO, y yo me acuerdo de estar paseando por un pueblo de 25 habitantes con todo el equipo de ruido. Y yo, va, que esto lo sacamos, que os lo juro, una oportunidad, cuatro meses lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos. Y, y, y en efecto, y en dos meses empezamos a notar mejoras, en cuatro brutales, cambiamos eso, cambiamos la forma de cómo generar los leads, eh, el tema, de, del, tema de, del training, el tema de la motivación de las tropas. Yo me acuerdo que tenía reuniones con todo, el departamento, con todo el departamento de ventas semanal. Tenía como 25 reuniones que era, ahora lo que quiero es hablar con todo el equipo de ventas, ¿vale? Y saber cuáles son sus problemas, qué les falla, qué hace para vender más, qué productos están vendiendo, cómo se venden. Reuniones de closers. Yo supe que tenía un problema el día que estaba en Sydney Imagínate con las franjas horarias que trabajo. Por la mañana con Latinoamérica, por la tarde noche con, con España. 2 AM en un cuarto de 3x3 que me quedé un mes en Sydney. Y yo, ¿por qué hay que vender y yo me pongo yo, que yo me emociono porque lo vivo. O sea, porque te lo juro que lo vivo. Y tenemos las calles, no sé cuánto. Y de repente mi vecino, pa, pa, pa, pa. ¿Are you okay, mate? ¿Are you okay? Se pensaba que me estaba muriendo o algo, ¿sabes? El tío. Y yo diciendo, tienes que respirar. No aguanto. No, no, no hubiese aguantado todo el año al ritmo de abril, mayo, junio, julio, hasta casi agosto sería imposible, pero fue decir, vale, ahora estamos mirando hacia afuera, me he confundido como fundador de fundador, estamos mirando hacia afuera, ahora vamos a intervenir la compañía y ver qué hemos perdido de la esencia Growpro y recuperarla. Y luego el hiring, en el hiring me he metido, hasta, pero hasta aquí me he metido en el hiring, hasta que ya he creado un, un, he creado un, un roadmap de para con, quién contamos a Grow, en Growpro y, y, y, y quién no, que además las de recursos humanos, las primeras que hablan conmigo se pensaban estaba, que estaba loco. Pero que no, tiene que ser armónico, no sé qué. Tú piensas, la chica la chica o el chico sexy de clase. ¿verdad? Les contaba unos rollos que las tías flipaban. Me decían, ¿este dónde lo han sacado? Pero ahora ya ha habido match. Sí. Oye, en cierta manera, por lo, por, por lo que has contado, me parece que como que vas cogiendo momentos donde te metes en un área de compañía, ¿no? O sea, hace falta meterte en ventas, te metes a saco ahí, que, que a lo mejor estás tres meses o lo que sea. ¿Cómo, cómo funciona tu, tu cerebro de irte metiendo en, en esas zonas? Y es que como esto ya lo llevo haciendo mu mucho tiempo Yo creo que también la posición de, de, de, del CEO vale O ya antes como fundador Porque es lo mismo, al final Ajá. es que el, la, la nominatura es, es, es, que, que hace uno y que hace otro ¿no? ¿Qué tipo de CEO hay? no? El Que, que no habla con nadie, que habla con todo el mundo Que vas con el barco y tienes que también ver Ostras, aquí tenemos un problema Y yo cuando tengo un problema siempre digo lo mismo Yo voy y arranco y hago que traccione Y en el momento que tracciona un poquito Digo, operaciones, experiencia Marketing, aquí lo tenéis Replicar, escalar y crecer. Pero igual que las aperturas, yo las aperturas, por ejemplo, que he hecho en Malta o en Irlanda, luego te paso un mail, pero yo, por ejemplo, la apertura, de, la, la, la, la, la apertura de Irlanda fue la operación Trébol. Entonces yo a la gente que está metida les pongo nombres secretos, les pongo en plan, o sea, monto una película, monto, monto, monto como una especie de storytelling súper guapa. Nos reuniremos a las 12 GMT en un callejón tal, no sé qué. Yo llevaré, o sea, entonces Empiezo a montar toda la movida, y todo lo, pero dentro voy poniendo todo lo que vamos necesitando. Este Excel con esto, con esto, con esto, nos reportaremos. Y monto la operación en cuanto entro en un país, consigo el conocimiento, consigo uno de ventas, consigo el playbook, el ABC, cuando ya empiezo a accionar lo paso al departamento de ventas, departamento de operaciones, y ellos se ocupan de meterlo en la estructura de Grow. Por eso como la parte de desarrollo de negocio, claro. pero luego como la visión, la parte de visión, la parte, la parte de cultura, pues ahora quiero, ahora vamos a alquilar en marzo eh, una casa en el Caribe y una casa eh, en Bali, y quiero que la gente pueda a teletrabajar ahí un mes y que todo el equipo se conozca luego pues cuando llegan objetivos les doy les Growpro Travel Points para que los puedan gastar en viajes entonces pues, crear esa cultura no de, de que, que la gente tío que el talento quiera venir a trabajar en Growpro para mí eso es clave clave atraerlo claro eh, eh, eh, con respecto un poco y ligado un poco a esto cómo se gestiona una marca tan global no porque al final lo que has dicho tú yo yo creo que sido una estructura matricial en el sentido de tenéis muchos orígenes eh, muchos destinos y tu claro. marca tiene que impactar en todos esos eh, lados. ¿Cómo lo trabajáis? Pues ahí tenemos a, al genio de Hosan, ¿vale? que es el CMO de, de, de, de Growpro, que pues, tiene el foco puesto con todo ese equipo. Pues el equipo para, para SEO, pues todo el equipo de editores. no eh, PPC, oye, ¿en qué ejes vamos a entrar? Oye, pues por ejemplo, luego eventos offshore. Pues cada mes hacemos un evento offshore en cada origen de ventas. En Chile, en Colombia, en México. Medios de comunicación, pues... Entonces, ellos van teniendo como su matriz de todos los ejes claro. que vamos empujando. Y luego también, en función de la rentabilidad, en función de los SQLs que, que generamos, entonces ellos van haciendo, haciendo ¿sabes? dónde van poniendo los muñequitos de, de, de, del RIS. Además, como siempre hemos sido una empresa muy bootstrap, eh, siempre hemos hecho mucho con poco, ¿no? Uh -huh. yo, yo te pongo un ejemplo muy rápido de cómo es, que esto, ahí sí que me ha pasado. Me alquilé una casa para estar un mes en Australia ahora, porque tenía, el alquilamos la empresa, iba llegando gente de GrowPro, pero que van a ir a teletrabajar, tal. O sea, que no van porque no, no se lo paga a porque ellos tienen que ir, van porque quieren. Bueno, mi casa fue al final que no ocupa. Éramos siete en la casa. Tenía a dos personas en la resform, en el salón. A dos en el sofá. A Víctor y Josan en el cuarto. Yo en el otro. Querías ir a mear y no podías. Entonces, decía que me... Entonces quiero, quiero decirte que esa mentalidad bootstrap la tenemos, pero obviamente lo que tengo claro ahora es que en el monto por el que hemos pasado ahora con inversión de verdad va a ser para tecnología y traer a las personas que nos pueden llevar eh, Growpro al siguiente nivel básico claro ahí eh, hay una parte que, que es como una transición compleja no que creo que, que por la que habéis pasado que es oye con bootstrap tienes que tener una mentalidad muy concreta cuando entra pasta tiene que cambiar la mentalidad porque tampoco te entra pasta para seguir eh, mirando absolutamente todo cómo equilibras tú o sea ¿cuál es, tienes claro cuál es el punto de equilibrio adecuado con la primera ronda nos pasamos de frenada Pásate una idea. ¿Vale? Cometimos dos errores con la primera ronda. Una, que nos pasamos de frenada. ¿De acuerdo? Que empezamos a gastar sin calcular bien las proyecciones, el budget. Y luego hicimos un problema mucho más grande. que Pensando que íbamos a levantar una ronda, empezamos a gastar como si la hubiésemos levantado. Y luego no la levantamos. ¿No? Entonces he pasado por las fases. Bootstrap, que la tengo controladísima cómo va. Esa eh, la conocemos a la perfección. De pasarnos de frenada y luego de gastar más sin levantar el dinero. Entonces... Eh, esto es lo que me decía mío Juan Terry Yo te puedo ayudar con los errores que yo he cometido. ¿sabes? O sea, yo, lo demás que te voy a ayudar es decir, yo me equivoqué aquí. No en, haz esto que va a funcionar. Y nosotros hemos pasado por esa fase. Y tú ahora ves el, el, el nivel de detalle que tenemos para las entradas, salidas de caja. El budget, lo que vamos a gastar. El nivel de detalle, los escenarios. En qué vamos a invertir a, cada, o sea, a nivel de qué persona va a entrar en cada departamento. En cuántos tiras su salario, qué queremos conseguir. Y, y, y somos una empresa con mucho más con mucho más data y al final data para la toma de decisiones y eso antes no lo hacíamos y es peligroso ¿eh? y la gente que levantar pasta digo vale perfecto levanta pasta está, está está genial pero ten mucho cuidado el benefit que vas a llevar lo que te crees que vas a conseguir y lo que luego puedes conseguir que puede ser mucho menos o sea hay, hay muchas cosas que que, que en cuenta sí eh, y, y después del covid de lo que habéis pasado tenéis un plan de contingencia es decir, estáis preparados por si viene un nuevo covid o, o es algo que prefieres cerrar los ojos y tirar para adelante y si bien ella no, se gestionará. Cerrar no los ojos, la verdad no. Ahora es verdad que estamos en una situación de caja muy muy muy buena, nos hemos financiado bien a largo plazo y tenemos caja muy buena. Lo que sí que haríamos es que no hicimos antes es si ahora entra otro covid intervenir la empresa mucho antes y tener un control de caja mucho más estricto del que teníamos del que teníamos antes. Obviamente no pienso que habido otro covid, pero que si viene otro covid pues pues sería muy complicado. Pero los mecanismos para drenar la quema de caja se activarían mucho antes y de forma mucho más pulcra y mucho más sistemática de lo que era antes. Había mucho descontrol antes. Bastante descontrol. Claro. Hombre, también entiendo que antes no, no tenía bueno, el, el management que tenías pues estaba menos profesionalizado, ¿no? O había menos sí, tal gente. Tal cual, tal cual, tal cual. Y sobre todo donde me has notado en el departamento de finanzas. Obviamente porque afecta a la caja, pero sobre todo la forma de operar el departamento de finanzas. Claro. Eh, Quería preguntarte sobre, sobre management también. Eh, ¿Tienes reuniones one to one con, con cada uno de los managers es decir, ¿cómo, ¿cómo gestionas un poco esa, esa relación con ellos? Sí, las tengo. Las tengo. Y, Entonces, vale. Tengo, tengo con operaciones hoy, hablo dos veces por semana con Financiero, con tech y, con con, tech y con, con, con con con Vito, que es TTO, y con Josan. Me voy de viaje con ellos y es cuando hablamos de. hablo más de la parte más. más romántica no del marketing y de, y de la tecnología porque ya cuelgan más pues marketing y ventas trabajan mucho de la mano y operaciones con, con, con tecnología entonces pues me venido con ellos a Malta ahora está con ellos en Australia y, y, y me gusta estar al tanto pero con los que más despacho es con ventas operaciones y con y con cco vale y, y, y viendo todo esto ¿Qué porcentaje de tiempo se te va en reuniones, en hablar con, con tu equipo, en ejecutar? No, soy, no, no tengo mucha reunionitis, o sea, no soy el tipo que tiene todo, esto, todo peta de reuniones porque me gusta también tener eh, tiempo para pensar pero igual un 50% de mi tiempo sí que se va, un 40% de mi tiempo se va en reuniones y el resto lo hago para pensar o, o, o yo qué sé o de repente pues una colaboración, cosas que se me hago borradores de cosas que se me ocurren que luego no todas salen Bastante sí, porque no, no suelo procrastinar mucho. Y además, cuando tengo un poco de talk cuando se me algo en la cabeza, eh, quiero, quiero, quiero, quiero, eso. Y hasta que... pero, pero sí, no intento ser el CEO que esté, que esté controlando todo el mundo. ¿Sabes? Ahí, hoy, por ejemplo, hemos tenido una reunión sobre la parte de operativa, de, de procesos y tal, pues he más callado, ¿sabes? Y digo, oye, aquí tengo dos expertos que lo hacen bien. Pues, pues, pues, bueno, ánimo, ¿sabes? O sea, mira, otra cosa que también cambia mucho con la primera salida de Pablo, fue lo de empoderar al executive team, ¿no? Antes era como estábamos Pablo Perillo y, y cuando Pablo se fue yo dije, no, no, vamos a hacer una cosa, vamos a juntar a todo el executive team y que ellos se empoderen a nivel de, de, de socios. El executive team durante la pandemia estuvo meses sin cobrar, que ¿eh? eso hay que estar ahí, meses sin cobrar, que luego se les pago con equity lo que tú quieras. Pero estuvo meses sin cobrar, si ¿sí sabes lo que iba a pasar. Digo, joder, esta gente siente la empresa como suya. queremos que son los buenos perfiles? Pues que, que, que, que den un salto en la toma de decisiones y huir del micromanagement. Claro. Es que yo, yo eso cuando, cuando tienes como en vuestro caso, no te nos pasa igual, eh, que es, es ser muchos socios, no, pues eh, hay tres, eh, tre, cuatro socios es fácil que al final el, el, el executive team sigan siendo los socios, ¿no? Es decir que, que tienes personas un poco llevando la operativa pero, pero, pero no, le, no las tienes en un board donde puedan tomar decisiones, sino que, que, le, que esas decisiones se toman por los socios y eso es, es malo, ¿no? Porque al final, eh, bueno, ellos lo único que hacen es ejecutar lo que han dicho muchas veces sin tener el contexto suficiente para saber a dónde vas no, y, que aparte, y que muchas veces tienen ellos más contexto que tú, porque claro. ellos están en el, el día a día de su departamento en operaciones, ve lo que pasa las problemáticas que hay y, y, y, y yo no tengo tanta visibilidad. Pues yo tengo mucha visibilidad, departamento de experiencia, departamento de ventas, tengo mucha visibilidad, pero en operaciones no tanta. Entonces, con la hora yo hablo, ya me cuenta tal. Y yo digo, oye, yo lo que te puedo ayudar por mi conocimiento de negocio, que eso sí que tengo mucho, pues, oye, yo te cuento para que haya un match entre lo que tú quieres hacer y la visión y estrategia de la empresa. Claro. y es que creo que, que en cierta manera, a partir de un volumen, eh, el, yo creo que los, los fundadores son. Y a lo mejor no piensa lo mismo, ¿no? Pero para mí es más el, el alma de la empresa y el executive team que es el cerebro, ¿no? Es decir, todo pues al final sí. transpiras la cultura, transpiras un poco mogollón de cosas, es un cierto conocimiento, pero, pero tampoco tienes la cabeza ahí. No, tienes todo en la cabeza y a la vez no tienes nada, por lo tanto no, no tienes la, la potestad muchas veces de decir, claro. oye, esto, esto se tiene que hacer de esta manera porque te falta un mogollón de detalle. Sí, yo creo firmemente, además lo que vas a decir. Y luego, cuando tú le das a una persona un espacio para poder crear, para poder equivocarse, es cuando toma ownership. Si yo estoy todo el día contigo, Corti, esto, Corti, Corti, Corti. Al final, Corti dice: Bueno, si la cago, hay una red, porque esto, todo me lo dice él. Y como todo me lo dice él, si pasa algo malo, ha sido algo que me lo ha dicho. En cambio, si tú vas pidiendo ownership de haces algo, la cagas, aprendes, mejoras, cada vez te vas creyendo más que tú eres el decision maker, que además quiero que seas el decision maker. Claro. Es el que tienes que construir, ¿no? Es persona claro. es la que tiene que construir un motorcito en esa área de la empresa para que funcione solo y tú claro. te puedas olvidar. Entrar de vez en cuando, ver lo que hay. Hola, aquí estoy. Claro. Ya está. Claro. Sobre todo lo que es que el otro no es escalable. Si es que yo, claro. yo tampoco puedo estar 24 7 diciendo en todas partes. Lo que sí que hago yo mucho es ver igual dónde tenemos los mayores problemas en los que yo creo que pueda aportar. Y uh -huh. me meto y hago pues, mucho impacto, no mucho tiempo. Y cuando veo que todo está girando otra vez, vuelvo otra vez miro toda la parte de toda la parte de la empresa diferentes áreas y me vuelvo a meter en otra claro eh, Goico, más allá del covid cuáles son sido sí, los momentos más complicados eh, del crecimiento de Growpro a ver de, hasta el 2019 ¿eh? fue una pasada Claro, una pasada, no te voy a engañar, o sea, GroPro con un flow brutal, todo el mundo nos conocía, empresa revelación, estos tíos locos que hacen paellas, ahí en la playa y llega la gente creciendo a un 100% anual, ganando dinero. Entonces, ahí te lo juro, ¿eh? O sea, y hay discusiones con Pablo antes del COVID. Igual tuve una, una vez, ni, ni me acuerdo, y ni me acuerdo por qué fue. O sea, ahí fue todo muy bonito. Eh, los grandes retos es que han, han sido después del COVID. Es verdad que también el COVID nos ha ayudado mucho a querer ser esa plataforma, ¿no? Porque en 2019 éramos esa agencia que facturaba, que crecía, pero no teníamos la mentalidad de oye, no, queremos ser la plataforma del futuro donde todo el mundo pueda vivir una experiencia de media larga duración, educativa o de trabajo, con nosotros. Y ahí, el entrar en lanzadera, el haber recibido capital. Nos ha metido en ese mood de nos creemos que podemos ser esta plataforma del futuro en el que el estudiante pueda tener todo el alcance de su mano para vivir una experiencia de siete meses en Canadá. Y eso ha cambiado la mentalidad a saco. Y el COVID ahí ha ayudado. Pese a que ha sido un drama, ¿eh? O sea, yo no quiero pintarlo lo que no ha sido, porque ha sido muy complicado para todo el mundo. Sí, quizás ver, te ayuda a poner los pies en la tierra, ¿no? pero cuando, cuando tienes un negocio como os pasaba antes de 2019, que todo va bien, eh, oye, que es maravilloso, ¿no? Pero, a, bueno, pues vuelas, o sea, llega un punto en el que pues, pues tú empiezas a volar y a lo mejor no sabes dónde estás. Tal cual. No, y los límites, yo cuando empeño siempre digo, también digo, mira, mis límites eran estos antes del COVID, ¿no? Después del COVID, tengo, espera, que no me cabe, espera, espera un momento, que no me cabe. <risa> han, han cambiado, o sea, la capacidad de, de, de, de, de, de asimilar los problemas de, vale, no pasa nada, que no cunda el pánico, no veamos como, o sea, he aprendido, he aprendido muchísimo con la salida de Pablo, con la salida de Pérez, con la ronda de inversión, con la ronda de inversión fallida, con esta que estamos levantando ahora. O sea, ha sido un aprendizaje constante. Y es que, la verdad, Cordi, a mí me pone lo que hago. A mí, el lunes por la mañana ya estoy en la ducha saltando, pensando en lo que voy a hacer ahora tal. Y, y yo te lo juro que es que yo, yo, yo, yo me divierto. A mí la gente cuando me dice, eh, por fin, ya es fin de. Hay algún fin de que me aburro. No muchos, pero hay uno que digo, me estoy aburriendo, ¿sabes? Te, te lo juro. Te y todo. Claro. Claro, es que aparte ya es una vida intensa, ¿no? Te acostumbras. Yo creo que a lo mejor uno se acostumbra a, claro, todos los viajes que haces, todas las experiencias que tienes a lo largo de un año, es intensidad pura. La última, la última, el último así trip rápido que fue Valencia, Madrid, Londres, Toronto, Montreal, Vancouver, Sydney, Gold Coast, Melbourne, en un mes. Esto fue en un mes, ¿vale? Me pasaba, y me pasaba bastante a veces, me pasaba bastante, ahora menos, que cuando me meto en un sitio a dormir y me levanto por la mañana, a veces me levanto y me agobio hasta que no sé dónde estoy. Entonces lo que he desarrollado una técnica Que a la gente que viaje mucho se la se le invito a aprenderla Es que cuando me voy a dormir Me giro, entonces me memorizo La mesita de noche que tengo Entonces cuando me voy a dormir digo, vale, la mesita de noche, ahora estoy en Javia O ahora estoy en el, en el hostel de no sé de O ahora estoy en el Airbnb y tal Entonces cuando me levanto, lo primero que hago es Miro la mesita de noche y digo, vale estoy en mi casa de Sydney, entonces es como, vale, ya estoy aquí, entonces, entonces es, es curioso cuando te mueves tanto, pero es que a mí me flipa, porque a mí me flipa viajar, yo en los aeropuertos estoy mega cómodo, en, la, en el avión de ayer, en el primero que eran 14 horas, dormí 10, trabajé 4, luego trabajé 7 más, entonces me tiene que gustar, queda muy glamuroso contado, pero hay que ser de una pasta especial, no muy buena muy mala, o sea, especial para... Poder aguantar esto y no tener ningún tipo de, de, de, de raíces. O sea, mi familia la quiere un montón y tal, pero mis padres me dicen, oigo, lo que te haga feliz. Claro. Y, y hablando de tus padres, eh, claro, imagino que desde, desde 2012 dirían este tío loco que se va a Australia y ahora te miran de otra forma. ¿Cómo, cómo ha cambiado <risa> la relación con tus padres? Flipa. A ver, mi padre, es, mi padre es que es empresario y, y mi madre. Los dos siempre muy believers, pero claro. Yo, cuando les contaba que estaban en Australia fregando platos en las cargas de Galgo, les molaba, porque todo lo que sea esfuerzo en mi casa siempre ha sido, oye, yo reconozco que yo no vengo de una familia, una familia bien, me refiero que no he tenido ninguna dificultad, me encantaría decir que sí, pero la verdad es que no. y Pero mi parece siempre ha sido de cultura del esfuerzo, no que, hay, que en que quiera alguien tiene que lucharlo, y, y, y poco a poco. Joder, mi, pues los medios de comunicación, ¿no? De repente con mi animar estoy en el periódico y aparezca en el periódico y decía, coño, pero este, este mojigato que se fue ahí a fregar platos hace 10 años ya está aquí hablando de la expansión, expansión internacional de, de, de su empresa. Entonces, eh, ellos me ven muy felices, ellos ven que me, encanta, que me encanta lo que hago y saben que soy hiperactivo. Hiperactivo, pero mi madre de pequeño no es de las guerras que tenía. A mí con 13 años me mandaron a un interno engañado. De, vete, vete, ahí a ver si te gusta el colegio. Me dejaron el internado ahí un año entero porque mi padre estaban hasta aquí, de que no paraba. Entonces, yo siempre digo lo mismo, que al final el trabajo que Dios inventó ese trabajo para mí. Te lo juro, te lo juro, o sea, te lo prometo porque yo digo, es que me encanta tanto lo que hago, me mover, me entrar, salir y, y, y me divierto muchísimo, muchísimo. Claro. Eso, eso es lo que mola, ¿no? El haber encontrado algo un poco que encaja con tu con tu forma de ser. Sí. Ya para, para ir encarando la, la parte final eh, y un poco relacionado con esto, que preguntarte cómo has tenido que crecer a nivel personal. ¿no? Es decir, cómo, cómo has tenido un poco que ir evolucionando a tu nivel personal para, pues para pasar de estar en Australia fragando platos a, a facturar 20 millones, que el, pues el nivel de presión y responsabilidad que tienes es muy distinto. Lo primero, ser menos impulsivo. Pese a que yo a veces soy una persona impulsiva a la hora de hacer cosas, pues que antes de, de tomar una decisión de decir... La respiro. O sea, no procrastinar, porque eso yo nunca lo voy a hacer. Nunca voy a ser una persona burocrática y procrastinador, segurísimo. Pero sí, eh, reflexionar más. Luego, huir del micromanagement. Antes yo me comía todo. Un problema es, uno es descontento hablar con ellos, con ellos, con ellos. Cómo aprend aprender a decir, hasta aquí llego yo y esto ya no me corresponde a mí. Y empoderar a la gente de, de, de, de, de, de mi alrededor, sobre todo. Porque luego el conocimiento del mercado se va adquiriendo... Y es algo súper orgánico. Pero lo que tú un día dices, no voy a responder a un estudiante descontento porque tengo un departamento de soporte que lo puede hacer. Voy a enseñar al departamento de soporte a cómo hacerlo para que a partir de ahora lo hagan ellos. Voy a centrarme en la parte de ventas, pero cuatro meses y luego ya 100% en un paco. Eso yo diría que es lo que más. O sea, el aprender a delegar, no hacer micromanagement y, y no ser una persona tan impulsiva. Pese a que con mi personalidad va a ser impulsivo. O sea, yo estoy contigo Corti, y vámonos. Ya. Vámonos, diría que vamos. Ya estoy comprando los billetes sabes pero pero pero pero si tú me entiendes ¿no? Por dónde van sí. los tiros. Eso es de, de, dentro de lo que es uno que también hay que respetarse y quererse claro, eh, claro. El, el entender los límites. 100% eso es. Y, y tienes hábitos, que, que imagino que en este caso es jorobado, ¿no? Porque eres una persona que te, cada día estás en un sitio. ¿Tienes algún tipo de hábito que te ayude un poco a subsistir en el día a día? Mira, eh, para mí, hacer deporte no es negociable. O sea, hago deporte a saco. Para mí es clave. O sea, juego al pádel, voy al gimnasio, baño en el mar. Me apunto a excursiones. Básico. Eh, clave eso para mí. Luego, leer. Que eso, me va, eso es lo que me cuesta más. Porque hay unas rachas que me va por... Mira, cuando leo novelas... Leo de puta madre. Cuando me toca tener libros como Five A.M. Club, o libros de estos, a mí ya me reveno en la granja de George Orwell, que me encanta. Pero los dos son más densos, ¿no? Entonces la parte de leer es algo que llevo más así, llevo un poco peor. Pero ya cuando viajo, ya me acostumbro cuando viajo, llevo mis horarios. Eh, cuando, cuando viajo, siempre me encuentro en un gimnasio. Cuando llega los fines, siempre me bloqueo un día para salir fuera, hacer cosas, viajar, conocer y relacionarme con, y relacionarme con gente. Y, y luego curar, es que curar me mola mucho, yo por ejemplo los domingos, para mí el domingo es DDL, quiere decir domingo de limpieza, que yo limpio todos los emails del domingo y así el lunes, todo lo que es la basurilla que tengo por ahí que se contesta rápido, empiezo con mi bandeja de entrada, entonces Pablo y yo le llamábamos DDL, el domingo, ¿Qué haces, DDL, entonces me voy a la oficina, tal, me, pido, me pido algo para comer en la oficina y el domingo estoy en WeWork, no hay nadie no. Estás casi música. relajado, ¿eh? yo yo tengo un poquito ese rollo y es casi para mí es un momento de relax, ¿eh? de relax. De mental. Relax. Estoy agustito, solo aquí, pum pum. Claro, de relax, claro. Yo el único problema es que me pongo música de tengo de los 90, música de de los 90. Eh, y, yo, y me pongo ahí ocho horas al día y ya sabes, estoy en el Wiimote y hasta me vengo arriba de repente me levanto, tal, la gente dice estoy está, está, está chalado, pero, pero pero mira, es lo que piensen. A ver, entonces haga mucho el ridículo. Claro buena música. Luego, luego te paso alguna sesión mía. Que yo pincho. No, no, no, sí, sí, sí, cien por pásame luego. Nada, no, para, para terminar, eh, por si nos está escuchando algún inversor o por si nos está escuchando alguien que quiera viajar a otro lado, vamos a hacer, si quieres, un, un mini pitch para ambos, para, para vale. cliente y para, para inversor y que contacte, vale. y por dónde pueden contactar. Vale. vale, yo lo primero, que para la gente que esté primero los clientes, la verdad, los estudiantes, para que si queráis viajar, yo, siempre, yo, yo lo que pienso, ¿eh? Aquí no te puedes equivocar, o ponlo así, que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Que te vas a vivir una experiencia y lo pasas mal al principio y te vuelves, por eso no merece la pena probarlo, ponte así, imagínate, dentro de 60 años, cuando estemos mayores, tal, y que digas, ostras, me tenía que haber hecho, tenía que haber ido, el tenía que haber ese puede ser muy doloroso cuando ya no lo puedes hacer, entonces... Ahí no te puedes equivocar, sea Growpro, sea quien sea. Viajar, moverse, trabajar en otro sitio, aprender una lengua diferente. Solo os puede sumar. Y no tiene que ser con Growpro, repito. Para mí, la experiencia lo vale, haga como se haga. Con Growpro vamos a cuidarlos de puta madre. Pero, no puedes viajar. Y luego, para inversores, pues, bueno, que al final estamos ahora preparando una ronda para 2023. Tenemos ya una ronda puente que está bastante encaminada. Se puede caer, pero si no se cae, si se cae no hay problema porque no era, eh, no, no era la idea inicial levantar este capital... Si lo conseguimos levantar, nos va a ayudar a empujar mucho más para esta serie A. Pero bueno, quien pueda estar interesado en esos tickets de 8, 7, 8, 7, 6 a 10 millones, no sabemos aún seguro cuánto queremos levantar. Bueno, que me contacten por LinkedIn y encantados de pichear, hablar, contarles de cómo AgroPro, empresa sostenible, con crecimiento mensual de dos dígitos, apostando por tecnología para ser una plataforma. Yo lo veo claro, pero claro, tiene que verlo los inversores también yo lo veo claro también me faltan los ceros en la cuenta corriente que si no <risa> lo contarían conmigo pero hay inversores eh, suena muy bien eh, grupo va a ser la plataforma que ya lo está haciendo para para estudiantes y viajes de, del futuro a por ello vamos a ayudarles es que tú, ¿no? y que lo ganemos desde España que es mejor una empresa española que lo está petando que no una americana que hay correcto muchas. correcto correcto y, corto, y a ver si sacamos tiempo y te hago un tour por Australia ocho días dame ocho días Perfecto, me, me gusta, me gusta. Nada, no, Goico, y muchas gracias por este ratito, muchas gracias por la energía, porque el que, el que te escuche sale, yo yo me pasa, yo este ratito he estado contigo con la energía que tienes, pues algo como enchufado, que eso, sí. eso también ayuda, y, y que sigáis petándolo tanto. La verdad que es una, una historia muy chula la que tenéis y, y que sois unos cracks. Pues mil gracias y sobre todo lo que te digo, divertirse, tío, pasárselo bien, si no, ¿para qué hemos venido aquí? Que no, no es fundamental. Sentido. Que se nos y olvida, nada. se nos olvida a todos en el camino que, que habíamos venido por otra cosa. A exacto, exacto. Pues de Corby, mil gracias, de verdad. Y nada, vamos hablando y queda pendiente lo de Australia. ¿eh? Eso Muy es, tomo nota, toma nota. Y a los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.